Porque el libro, este libro me costó mucho más en mi alma sacarlo fuera. Eh, es un tema muy fuerte, muy fuerte, porque no, no quería escribirlo de esa manera. Quería, en cierta manera, camuflar un poco el tema, porque es un tema que realmente no es agradable de, de contar, ni de escribir, ni de hablar. Pero es eso justamente el propósito del libro, es que llegue a las personas que lo necesitan. Allá afuera hay gente que ha pasado lo mismo que yo pasé o está pasando en este momento y ven que no tienen salida, que no tienen escapatoria, que no saben qué hacer con este abuso, con, con esta persona que te está presionando, que no saben, que tú te sientes que no vales nada, que tu vida no vale para nada, que andas buscando escapatorias de otra manera, casarte con alguien o qué sé yo, hasta en la misma droga. Hay escapatorias. Primeramente hay que hablar. Porque si tú no hablas lo que me pasó a mí, tu cuerpo se va a enfermar. Y se va a enfermar de verdad. Y no va a haber médico que te pueda curar. No va a haber medicina que te pueda curar. Porque las, todas esas enfermedades del alma no se curan con una... Hola Santiago, gracias. Bueno, yo estoy charlando con mis amigos hasta mientras. Eh, todas esas enfermedades que te causan eh, los dolores, estos dolores que te causan a causa de los abusos, no se quitan con un paracetamol, no se quitan con un antibiótico, se quitan es sacando fuera toda esa basura y transmitiéndolo, poniéndolo a lo mejor en un libro. El fin de semana tuve un curso fabuloso con una gente maravillosa, un curso de escritura terapéutica, lindísimo, hubo un desahogo, una conexión tremenda con la escritura, y eso es lo que yo quiero transmitir, que la gente se conecte con las letras, se den cuenta que escribir, no solamente escribir un libro ya y lo publicaste, escribir es mucho más que eso, es conectar con tus sentimientos, tus emociones, decirle al mundo qué es lo que tú sientes por medio de las letras, y a lo mejor poderle dar un mensaje a las personas que no lo puedes dar de otra manera, así que yo les insto, por favor escriban, no necesariamente conmigo, pueden hacerlo con cualquier persona, pero escriban, es importantísimo, porque hoy en día estamos tan ocupados con otras cosas que no tenemos tiempo, ni siquiera sentarnos a escribir. Ahora es el turno de mi invitado, así que ya no hablo más, ya se me acabó mi tiempo. Y Santiago. Bienvenido Don Santi de Colombia. Bienestar emocional, se llama. La página de él, él trabaja con yoga. Bueno, él nos va a contar todo lo que él hace, así que yo no conozco mucho del, del tema, así que él sabrá. Bueno, estoy esperando. Ahí estás, listo. Eso. Santi, ah. qué, está, qué gustazo. ¿Cómo estás? Bien, dije, bueno, no ya lo viene, ya lo viene, pero no, yo, listo. Pero me dejaste hablar por lo menos un rato, así que estoy bien. ¡Qué bueno! Estaba un poco confundido con el horario, entonces ah, entre a verificar y... Ay, ¡Ay, ay, ay! No, tranquilo, tranquilo, me diste por lo menos un tiempito. Dije, bueno, si no aparece, eh, sigo hablando sí. de mí y ya está. <risa> Pero, ah, hola Islay, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, en primer lugar. Gracias por, bueno, estoy muy agradecida de haberte conocido no importa las circunstancias, pero te conocí y estoy feliz, feliz, porque eres una persona muy especial, Santi, tienes un libro muy lindo y eres una persona muy especial, transmites una alegría, una paz, una tranquilidad y yo quiero que la gente que nos está mirando, este espacio es tuyo, tú lo vas a, vas a abrir, te vas a contar lo que tú quieras contar de ti, para que la gente te conozca un poquito más y sepamos quién realmente es Santiago y nos cuentes de tu libro, de tu vida, de todo lo que tú haces. Gracias, Ada. Pues primero que todo, eh, muy agradecido, muy contento de, de esta invitación. Y bueno, pues les cuento algo de mí. Yo soy, mmm, desde muy joven, me he interesado por la salud, la sanación. Eh, cuando estaba en el colegio, eh, hacía parte de la brigada de la Cruz Roja. Las materias que siempre más me gustaban eran la, la de biología y las que tenían que ver con con ayudar a las personas. Entonces siempre desarrollé como esa, esa atracción por, por, por el servicio y el apoyo. Eh, luego, cuando terminé mi, mi bachillerato, me pasé a Medicina, a la universidad y estudié unos semestres de Medicina. Llegué hasta el quinto semestre. Mientras hacía esto, pues eh, también observé muchas cosas de la Medicina que, con las que no comparto. Eh, yo comparto mucho la medicina, la recomiendo, la, la medicina tradicional sin empleo, alopática, la de las mm. pastillas, la cirugía. Sin embargo, hay otros detallitos, algunos detalles que no, no comparto y con el estilo de vida que se maneja no, no es el que buscaba. Entonces empecé a buscar otras, otras líneas. Busqué la medicina tradicional china, estudié una, un curso de tres años de medicina tradicional china, aprendí masaje, reflexología, y, y bueno, y en esta búsqueda, integrando, estudiaba las, eh, en semana medicina y los fines de semana estudiaba los cursos y talleres de medicinas complementarias. Mm. Eh, pues llegó un momento en el que tomé la decisión de, de, de no continuar la carrera de medicina y de seguir más bien el, una forma de ayudar a las personas más de acuerdo a mi a mi sentir, a mi llamado de mi alma. ¿sí? Mm. Y, y bueno, ahí conocí el Reiki, que el Reiki para mí fue un antes y un después en mi vida, porque es aprender a sanar con las manos. Hay muchas otras técnicas, muchas otras terapias, pero a mí me correspondió esa. Con esa fue sí. que me, me transformé y, y vi muchos, primero que todo, pues sané muchas, muchos aspectos de mi vida. Yo era una persona depresiva, era ansioso, eh, con mucho consumo de sustancias, muy loquito. Y, y el Reiki me, me aterrizó y me permitió conocer mi propia energía vital, darme cuenta lo que me conviene y lo que no, y empezó a cambiar mi vida. Ya luego, con el tiempo, eh, también empecé a ver cómo las personas tenían sanaciones muy profundas, y, y, y, incluyendo a mi abuelita, por ejemplo, que estaba enferma por una trombosis, estaba en silla de ruedas, no podía caminar, no, no hablaba. Pero, o sea, sí podía hablar, pero no, no, no tenía la motivación de hablar. Entonces estaba totalmente en silencio, eh, eh, en sí misma. Y, y el médico nos decía, no, ella ya está muy mal, ya está muy debilitada, despídanse de, de la abuelita, toda la familia, pues ya estábamos allí visitándola. Y yo estaba en ese momento haciendo mis prácticas de Reiki, yo dije, y bueno, ¿y si le hago Reiki a la claro. abuela? A ver qué tal. No y ahí nada. le puse, claro. Y yo, abuela, me deja, esto es igual como la energía del Espíritu Santo, ¿cierto? Es sí. la energía divina. Claro, mijo, hágale. Y ahí le puse las manos, me quedé un rato. De hecho, me quedé pues como familiar acompañante esa noche. Ya cuando los se fueron todos, ahí me quedé poniéndole las manos. Cuando se las puse en el pecho, ella de pronto vibró y liberó una flema, mucha flema por la boca. Y, y pues, yo llamé a la enfermera. La enfermera vino y se sorprendió también. Y dijo, bueno, habrá sido el medicamento, que habrá sido? Pero eso fue justamente en un momento en que yo puse una técnica de Reiki bien interesante. Así que con, pues, eh, con el rato, con las horas, ella empezó a, a mostrar mejoría, me habló, me agarró del brazo y me dijo, mira, estoy triste por esto y por esto, y me contó varias razones que habían ocurrido, acontecimientos familiares y que la tenían muy triste, y empezó a desahogarse. A los tres o cuatro días, esa misma semana, le dieron de alta y vivió seis años más wow muy saludable Qué lindo. <ríe> sí entonces, eso me permitió darme cuenta de que sí es posible sanar no es que la medicina sea mala no sino no. que eh, es posible sanar de otras formas hay, hay muchas eso formas ¿no? No. exacto y existe la energía vital y existen las emociones y, la, y el poder de nuestra mente entonces por ahí seguí buscando luego llegué al yoga me hice profesor de yoga, eh, en Argentina me formé eh, durante dos años como profesor de yoga y yoga terapéutico. Y cuando llegué a mi país, Colombia, monté la fundé la Asociación Colombiana de Yoga con compañía de otros profesores en el año 2009 y desde eso venimos formando profesores de yoga en nuestro país, eh, incluso antes de la pandemia yo venía viajando a diferentes ciudades cada fin de semana a cada ciudad. Yo dije, uy, quiero un descansito. Llegó la pandemia. Quizá me escucharon mucho. Mucho <risa> <risa> y, <¿no? risa> y ahora, pues, eh, comparto ya todo, es virtual, hasta que podamos volver a encontrarnos sin ningún riesgo, sin ninguna. Mm, Para mí es muy interesante manera. lo que el, el Reiki, porque yo no conozco nada de esto. Cuéntame un poquito más de qué va, cómo. cómo... ¿De qué se trata? Porque yo no conozco el tema. Y seguramente hay un montón de gente que tampoco sabe de qué es, así que estamos iguales. Qué bueno. Entonces les explico, claro. Reiki es, eh, reiki es un término japonés Ajá. que está conformado por dos, por dos siglas o dos palabritas que son rei y ki. Rei es universal, uh -huh. eso traduce universal, universo. O el espíritu del universo también traduce. Y qi traduce energía vital. Okay. Es, es el mismo chi en China, es el mismo prana en hinduismo, en el ayurveda o en el yoga. Es la energía vital que, pues, que necesitamos para poder vivir y que también la in, okay. ingerimos con los alimentos, con la respiración la, la incorporamos. Okay. La energía del, okay. de los astros, del sol, de la luna, la energía de los afectos. Entonces, en conjunto, todo es la energía del universo, la energía universal. Yo puedo captar la energía del universo y transmitirla para mí mismo o para otras personas con fines de sanar, de estar bien, de, de meditar, de estar en armonía, de conectarme con Dios. Entonces, a eso se le llama Reiki. La técnica es una técnica japonesa eh, creada por, por un sensei, un sabio llamado Mikao Usui. Hace, hace unos cuantos siglos ya, eh, esta técnica entonces es transmitir esa energía universal, que no es exclusiva de la técnica, es una energía que todos tenemos a disposición, poder aprender a, transmitir, a transmitirla con conciencia para poder tratar dolencias y para poder también eh, caminar y, y avanzar hacia nuestra autorrealización, hacia nuestro estado de plenitud, de dicha. Que todos ah. queremos lograr. Súper interesante. Así es, es bastante interesante, es muy efectivo la verdad, y como, como te iba a decir, hay muchas técnicas, hay muchos métodos, Reiki es uno más de ellos, lo que importa es tener la conexión con la fuente, con la energía vital, con la energía de Dios, con la energía mm. universal, como lo quieras llamar, y, y ya. Este método lo que hace es perfeccionar la, la técnica pero todos una madre por ejemplo cuando el bebé se aporrea sana que sana colita de rana eh, esto ya está haciendo reiki solo que no es el método japonés pero está transmitiendo energía universal es increíble ¿eh? y sí. no, a veces no utilizamos las cosas correctamente tenemos a veces el mismo poder dentro de nosotros y no lo sabemos utilizar así es <risa> Así que sigue es aprender, y bueno, sigue. Sí, te decía que es aprender a usarlo, mm. emplearlo para nosotros mismos y también para otras personas, que se puede enviar. Mm. Eh, se puede hacerle tratamiento a una persona que está presente en la camilla, en una colchoneta, sobre una silla, o también se puede enviar a distancia. Ok. A cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, porque la energía sigue al pensamiento, y el pensamiento puede viajar a distancia, puede viajar, claro. trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Súper, súper, increíble, ¿eh? Buenazo, buenazo. Y ese <ríe> sí. es el libro que tú escribiste ahora, ¿no? ¿Acerca de eso? El libro que yo escribí no es solo sobre Reiki, tiene técnicas de Reiki, pero también tiene técnicas de yoga, es como una recopilación de, de lo que he venido caminando y he venido recogiendo para, para mi propia salud mental, para, que es lo que yo he venido buscando en mi vida. pues Como te decía, yo era una persona depresiva, era muy ansioso, era apegado a las personas, que, de esos que, que, que sin ti me muero, que sin ti no, no puedo vivir, e incluso tuve que vivir la muerte de un ser querido, de una pareja, frente a mis sí. propios ojos en un accidente de bus. que El accidente, el Ay. bus se, se incendió, llevaba contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia. Y se incendió el bus y yo me logré salvar y la vi morir. Entonces, esto para mí, al principio no lo entendí, obviamente. Me peleé con Dios, me peleé con la vida, no quería seguir adelante. Pero luego logré aferrarme a, a lo que había aprendido y... Y aprendí y entendí, y hoy lo veo así, de que era, ella fue mi maestra y esa fue mi, mi gran enseñanza para el desapego. Para el desapego y para aprender que, que las cosas son impermanentes, que todo cambia, que todo trasciende. Y que entonces cuando tú aprendes eso, eh, logras ser mucho más feliz. Gracias a esa experiencia... Eh, aunque fue bastante dolorosa en su momento, hoy, hoy he madurado bastante y, y, y he sido, pues, me considero una persona feliz, tranquila. Entonces en este libro te comparto eso. Al principio te hablo un poco mi historia, te cuento también lo que es eh, la energía vital, que eso es un poco ahí de la teoría del Reiki, cómo la energía está en nuestro cuerpo, los chakras, el aura y estos... No sé si han escuchado hablar de estos términos, que es como que tenemos una energía que nos rodea, o tenemos unos centros en nuestros puntos vitales de energía, se les llama chakras. Bueno, todo esto te lo explico allí, y luego te explico también la naturaleza de la mente, el consciente, el inconsciente, el subconsciente, desde el punto de vista oriental. No es que okay. yo sea psicólogo, no yo, ya les dije, yo estudié, fue medicina, sí vi materias de psicología, pero no, no es mi profesional Sí. estado profesional, ¿cierto? Entonces eh, lo que Gaby te pregunta es, dónde ¿cómo? dónde lo puedes comprar, dice Gaby, ¿Dónde se, lo puede, ¿dónde se puede comprar el libro? El libro lo adquieres en Amazon, en Amazon.com, allí lo encuentras en el buscador así tal cual con el título, y lo tienes en, en formato ebook que es el digital, y en formato de pasta blanda, que es el, el impreso. Para uh -huh. quienes están en Estados Unidos, pues les llega muy fácilmente. Para quien no está en Estados Unidos, pues tiene que tener en cuenta que le va a aumentar un poco el costo por el envío y va a tardar un poco. Si estás en Colombia, pues me contactas y yo tengo libros impresos, va a ser mucho más fácil entonces también hacértelos uh -huh. llegar. Está a 20 dólares en ese caso, más el envío. Súper. No, yo después les pongo el enlace en el, cuando hago la publicación en YouTube, ahí pongo yo todos los enlaces para que la gente lo pueda ver. Así que no hay problema. Ahí lo vas a poder adquirir eso. Sí. Vas a encontrar un ritual para cada emoción. Por eso se llama 7 rituales diarios. O se llama Salud Mental a tu alcance. Y el subtítulo es, a ver aquí, si lo logran ver, 7 rituales diarios que te transformarán en 21 días. Yeah. Entonces... De acuerdo a la emoción que tú quieras trabajar, hay un ritual que se llama superando el miedo. El otro es aliviando la rabia, calmando el estrés, cortando con la tristeza, soltando, con la, soltando la culpa, trascendiendo la obsesión y sanando la nostalgia. Entonces, ah, que tengo rabia o que tengo es miedo o que lo que, lo que tengo es tristeza, ya eliges el ritual Ahí entonces está conformado por técnicas de yoga, técnicas de reiki, toda una recopilación de, de lo que considero como una receta, como, sí, sí. como una integración de lo que considero que, que de cada escuela es muy útil para esa emoción. Y ahí entonces diseñé mis propios rituales y la idea es que elijas ese, el que consideres que necesitas y lo practiques por 21 días, ojalá sin parar incluyendo domingos, festivos o feriados, y verás cómo realidad transforma tu vida. O más que, más que un libro, es un manual lo que tú has escrito realmente. Sí. Es para usarlo, no solamente para leerlo y dejarlo ahí de, de ladito, sino que hay que usarlo, es un manual. Así es. Dice Gaby, gracias, qué interesante se oye, dice Gaby. Hola, Gabriela. Sí. Super, ahí está para que sí. lo aproveches. Por ahí alguien me comentó algo que tú estabas como escribiendo otro libro más. Por ahí viene otro en camino. Así sí. es. Sí, sí. Ya, ya no les quiero adelantar. Pero sí, ya ya vendrá. Dentro de algunas semanas verán ya la, los avisos. Qué bueno. Bueno, ahí me avisa y yo te... Eh, te llamo otra vez para que nos cuentes ahí de qué se trata ese libro. No vamos a desvelar nada ahora, sé que hay algo por ahí, pero muy <risa> lindo. Bueno, cuéntame qué más este y prepárense, sí, sí, sí, lo que sí, viene sí. lo que viene es... Mejor dicho, Entonces, ¿tú lo tú que viene tú ahí en Colombia para... das clases, ¿qué haces? ¿Tienes un instituto, das clases? ¿Qué, ¿Qué haces tú allá? Sí, yo en Colombia tenía un centro físico que los cerré antes de la pandemia y, pues, eh, por ahora sigo con la virtualidad. Eh, entonces está, digamos, toda la, la estructura de personal, están los profes, está un grupo, una comunidad de profesores de yoga, de practicantes de reiki, de meditación, que, que, que, siguen, que siguen, pues, a mi escuela. Y, bueno, esperando también en su momento que, ...que podamos volver a tener la sede física... ...por ahora no, no he tomado esa decisión... ...entonces seguimos con la virtualidad... ...lo que es una gran ventaja... ...para quienes están en otras ciudades y países... Claro. ...que antes no podían pues, tomar nuestros cursos... Hoy, ...hoy en día sí... ...y, y, y ahora pues, hay una gran cantidad de estudiantes... De, ...de Argentina, de México, de Chile, de Bolivia que están cursando discursos. cursos. Pero tú das cita, por ejemplo, si alguien quiere un tratamiento contigo, ¿tú también puedes hacerlo? Sí, claro que sí. Sí, yo doy citas y hago todo un trabajo. No, no es que te doy una cita así de una hora, sino que ya pues hacemos una primera entrevista y ya decidimos entonces por cuánto tiempo, cuántas sesiones, para, para que haya en realidad un resultado. Hmm. Súper bueno, súper bueno. Claro, porque una sola vez yo creo que no, no es suficiente, por lo menos para mí. Sí, la verdad, una sola vez, no, no. Sinceramente no es suficiente. Una sola clase de yoga, una sola sesión de reiki, una sola sesión no, no. de coaching, Eso tiene que ser es, un, es una degustación. Sí, sí, sí. Vas a ver quizá. Algún chispazo de resultados, pero no vas a ver un resultado profundo. No. Al menos unas tres o cuatro sesiones necesitarías para que pueda, en realidad, lograrse un resultado. No, sí, si eso tiene que ser constante. Si no, no, Igual que la gimnasia, ¿no? no. Vas un día al gimnasio no, no te va a hacer nada. Es lo mismo. Así es. Cuéntanos más, cuéntanos de tu vida. ¿Estás casado? ¿Tienes <risa> hijos? ¿Qué más? Yo tengo hijos, no estoy casado. Tengo dos hijos. Alejandro y Celeste, Alejandro eh, tiene 21 años, ya está, mejor dicho, ya salgo con él y nos ven como hermanos. <risa> y Celeste está con, con su madre viviendo en Chile, ¿Ah, ¿sí? entonces extrañándola mucho, la verdad, oh. y, y bueno, en algún momento podremos volver otra vez a, a retomar los viajes y, y, y visitarnos. Sí. Bueno, yo creo que esto ya pronto va a terminar, o por lo menos va a haber una nueva realidad, pero yo creo que ya vamos a, a poder tener algo más normal de lo que hemos tenido hasta ahora, espero yo por lo menos. Así es. No, es súper lindo, lindo lo que nos cuenta, o sea, es súper interesante porque hoy en día es lo que más necesitamos, eso poder concentrarnos, poder... Eh, eh, poder ayudarnos a nosotros mismos por medio de esto de, de, de la yoga o del yoga, perdón, y, a, y hacer estas terapias, ¿no? Porque hay tanta gente con depresión, con problemas, y no hay, bueno, los medicamentos son los primeros que uno toma en la mano, ¿no? Hola, maestro, sean felices, dice. Hola, Robert. Sí, es así, y sobre todo ahora con el... Con este tiempo que pasamos en confinamiento, cuando hay eh, confinamiento social, cuando se, se interrumpe la sociabilización, esto dispara trastornos es mentales. Es, está comprobado que esto genera más estrés y puede ser una causa de, de, las, de los trastornos de ansiedad, que sería por ejemplo, las crisis de pánico o las fobias, o uh -huh. también la, la depresión. ¿Qué? La depresión no es una ansiedad, pero puede ir acompañada de la ansiedad, la depresión, uh -huh. que es ese estado de tristeza profunda, que aunque desaparezca el estímulo, sigue la tristeza. Uh -huh. Y esto se ha disparado este año enormemente en todo el mundo, en uh -huh. todos la, los niveles sociales, en todas las comunidades eh, justamente por, por la incertidumbre del futuro, entonces surgen miedos y estos miedos generan ansiedad y se estimulan todas las fobias y todos las, los temores que tenemos internos. Y, y por otro lado, pues también la, las tristezas por, por la, la separación que estamos teniendo, por el no estarnos... Las pérdidas de, la, de los seres queridos también. Sí. No. Entonces, todo eso hace que se dispare una cantidad de, de situaciones eh, mentales. Ahora, súmale la quietud de nuestro cuerpo. Pregúntale a cualquier psicólogo, cualquier persona que trabaje con salud mental, el movimiento físico, el deporte, la actividad física es importantísima para, para la salud mental, para estar en paz, para estar tranquilos y felices. El movimiento genera felicidad, es así quieres estar feliz, muévete, sea con un deporte, sea danzando, un baile, muévete. Ahora, al estar encerrados, al estar en casa, al estar teletrabajando, o sea, trabajando desde casa, se, se pierde ese movimiento, a veces se pierde también, bueno, los gimnasios cerrados, las, los, las ligas de deporte cerradas, entonces también eso hizo que... que que se acumule una cantidad de sustancias en nuestro cuerpo que antes liberábamos y podíamos metabolizar tranquilamente y hoy en día no y esto le suma a mayor estrés, mayor tensiones y se va también somatizando en dolores sí. de cuello dolores de espalda sí. en forma inicial y luego podría, si no le prestamos atención a esto, podría desencadenar enfermedades ya sí. pues fuertes no. Claro, tienes que ir a la raíz del problema realmente, ¿no? Así es. O sea, sí o sí, es importante no solamente el tema de cuidarnos del virus y de la realidad que estamos viviendo, sino eh, cuidarnos de la, del miedo. Mm. Del miedo. Este podría ser incluso más mortal. mata más. Sí, <ríe> se mata más. ¿Sí? El miedo, la, la incertidumbre la nostalgia sí o están sea, las cosas que se pierden la posibilidad de estar juntos ya como que la gente marca la distancia no te acerques tengo miedo entonces ya te comienzas como a aislar poco a poco no aquí por lo menos pasa muchísimo que a la gente es de lejito por más amigos que soy no no no te acerques no, este, cuéntanos tengo así como ganas de escuchar algún testimonio de, de gente que tú que se ha sanado por medio del tratamiento que tú has hecho aparte de tu abuelita que me pareció fabuloso, pero cuéntanos algo más a ver, a ver yo, me acuerdo de uno que se recuerdo bastante una, eh, una chica colombiana pero que reside en Estados Unidos entonces vino a Colombia para un tratamiento del ojo y adicional pues también ella tenía un un CA de mama, entonces un tumor eh, mamario uh -huh. y pues ella vino para un tratamiento aquí profesional de, de oftalmólogos y todo esto y adicional entonces quiso ir a, a mi centro de yoga y reiki, pues, cuando esto estaba físico, tenía uh -huh. la sede física. Entonces quiso ir allí a, a también a tratarse a que le hiciera Reiki para lo del ojo y también para lo de el CA de mama uh -huh. y de allí pues yo le apliqué la una técnica de, de cirugía etérica uh -huh. la cirugía etérica es como, como aplicar cirugía como si fuera una cirugía tal cual pero en el campo etérico en el campo no físico uh -huh. en el plano energético uh -huh. esto es tan profundo Claro, tú ves y parece que no estuviera pasando nada porque ni siquiera hay contacto físico. Pero la verdad, la persona luego siente como si hubiera estado en el quirófano de verdad. Mm. Se, se, se siente esto y es muy poderoso. Entonces, discúlpame. Aquí ya. Eh, entonces le hice sus tres sesiones seguidas y ella muy disciplinada con sus sesiones y todo muy bien. No supe más de ella, volvió para Estados Unidos, y ya, listo. Yo seguía haciendo mis asuntos, todo. Esto fue como año y medio después. Yo estaba en el centro, trabajando. Cuando va llegando una, una señora mayor, con una ancheta, con una canasta de regalo, envuelta, con moño y con todo. Y yo, yo oí esto. Es que, mire, esto es Santiago Patiño. Y yo, sí, esto es para usted. Yo, ¿por qué? porque Yo soy la mamá de la chica que usted atendió, de esa de mama hace más de un año. Y que ella llegó a Estados Unidos y cuando los médicos le hicieron la, la, la, la, la imagen, la, la imagenología de, de la mamá, le preguntaron qué era lo que se había hecho en Colombia, que si fue que se fue para donde los indígenas del Amazonas o qué se había hecho. <risa> ¿que por qué? Que porque el, el, el, el quiste el tumor había disminuido en más de un 80% su tamaño wow y siguió ganó wow. no. entonces es ella bien. venía súper agradecida porque pues había logrado la sanación normal, de su vida. se evitó sí. cualquier op la operación y la cirugía oh, tremendo ¿eh? claro, wow, no te imaginas la felicidad la alegría que eso me dio y la alegría que traía eh, la señora, obviamente yo siempre respondo lo mismo, no, no soy yo, no es el terapeuta, es, es Dios, es la energía universal, es la fuerza divina, la divinidad, lo absoluto, ¿Quién, a quien le atribuimos esta sanación, sí, sí, sí. el terapeuta sí, sí. lo que manos. Un, sí, sí. un canal solamente para poder transmitir tremendo... No, y Pero justamente lo que tú decías de, de la parte espiritual Porque estoy haciendo yo una O sea, estoy tomando unas meditaciones Y en esas meditaciones decía eh, Que todo lo que tú ves en lo físico eh, No es real Lo que es real es lo que está en, lo, en el mundo espiritual Porque de ahí lo traes Y lo pones acá en el mundo físico Y eso es realmente Yo la Biblia también lo dice, ¿no? Y eso lo que sí. tú acabas de decir Es justamente eso, ¿no? De que ¿Tú trabajas en el mundo espiritual para que se haga físico aquí en este mundo que nosotros estamos mirando? Exactamente. Dice mi amiga Isley, ¿qué recomendaciones hace Santi para sobrellevar mejor la situación de tener a mi esposo hospitalizado con COVID? ¡Ay, ah, Isley! ¡Wow! ¿Qué le dirías a ella? Bueno... Eh, muy importante aquí aferrarte también a la oración. Ah, si, si tienes técnicas de sanación, puedes enviarle, sino también nosotros te podemos apoyar enviando energía. Yo tengo un grupo de sanación que, que hemos enviado energía. Siempre que, que alguien necesita, yo lo pongo ahí en el grupo, te podemos apoyar con eso. Y, y por otro lado también, necesitas manejar tu, tu tranquilidad, mantener tu calma. Porque poniéndote triste, poniéndote ansiosa, yo sé que es difícil, sí, la verdad que es, un, es algo muy muy impactante, pero no, no aporta mucho. Entonces, haz un esfuerzo para por él, por él, como por enviarle energía, pues está bien. Necesitas estar bien, tranquila, feliz y envíale ese estado de tranquilidad, de felicidad. O sea, necesitas estar doblemente feliz. Yo sé que por es importante ti, que eso. todos estemos felices, pero a ti te corresponde en este momento estar doblemente feliz, sí. Como dice Ada, por ti y por él. Mm. Para que puedas enviar esa energía de, de, de paz, de tranquilidad, de calma, que es bastante poderosa. Es lo que puedes hacer ahora, apoyada de la oración, porque la oración eh, nos conecta con el misterio. Y el misterio, en estos momentos que son situaciones y pues que se nos salen de las manos, como humanidad, esta, este tema del COVID, pues eh, entregarnos al misterio es eh, y, y, y poner todo en, en las manos del misterio, de Dios, del, del universo, eh, es, te quita también un peso de encima. Yeah que tú no tienes el control de eso y es importante darle el control a, de vuelta a Dios porque Él es el que tiene control de todo y Él sabe cuándo, dónde y cómo van a pasar las cosas. Y nosotros no podemos controlar eso. ¿no? Entrégale Como a tu esposo dice, adiós. a Dios. Sí. Como te dice Santiago, tranquilidad, aunque sea súper difícil, pero darse tranquilo. ¿no? Así es. Gracias, dice Isle. Sí, realmente vamos a estar orando también por ti, Isle. Estamos para apoyarte. También. Por los niños también, para que los niños estén tranquilos, que se que su papá va a estar bien, que tú tienes que transmitirle también eso a tus hijos, de que, que el papá va a estar bien. Súper, qué lindo, qué lindo Así poder bien. ayudar a las personas, ¿no? Por medio de estas cosas, porque uno siente esa, ese gozo de poder transmitir algo bueno, positivo. Lindo, lindo. Precioso. Amigos, sí, si le puedes pasarle el dato que... a Ada y Ada me lo comparte y yo ya se lo paso al grupo. Amigos y familia, estamos en oración hace nueve días, qué lindo es la super. Eso, Vamos a es estar que... más gente apoyando, vas a ver. Y va a salir toda la voluntad de Dios, sobre todo. Enciende una vela, una vela, si no lo has hecho, enciende una vela eh, de color violeta. El violeta es un es el color alquímico el color de la transmutación, entonces las situaciones que están densas, pesadas, fuertes, que no sabemos qué pasa, que no sabemos para dónde van a agarrar, pues entonces al encender una vela violeta, el fuego que quema y transforma cualquier madera, cualquier elemento, lo ponemos al fuego y se transforma. Entonces el fuego de la vela violeta, la llama violeta, te va a, a guiar a que, a que esa situación también se transforme y, y pueda pasar de lo denso a lo sutil mm. entonces préndete una vela violeta y, y diaria o sea hoy, mañana o tienes un velón entonces lo prendes todos los días mm. ayúdate también con, con los elementos de la naturaleza mm. esto no es esoterismo es naturaleza misma mm. sí, es, es, es, es, es tomar como apoyo el aire el agua, la tierra, el fuego que es de lo mismo que estamos hechos. Justamente. Y ya cuando esté sano, también tienes que seguir dando gracias, porque es siempre agradecer, agradecer las cosas que recibimos. Así porque es. recibimos la salud, recibimos el bienestar, y ya, como ya lo tenemos, listo, se nos fue. Pero siempre hay que estar agradeciendo, agradeciendo. Uh -huh. La respiración. Técnicas de respiración te van a ayudar a ti mucho a estar tranquila, a estar en paz, a tener fortaleza. Entonces, si no conoces técnicas de respiración, ahí pasó la gata. Eh, la, la famosa, la famosa. Esa, sí, esa es más famosa que... ¿eh? Ahí hizo todos los cursos, ella es la que los dicta. Sí, sí, sí. Te decía entonces, las técnicas de respiración, si no las conoces... Eh, encuentras en youtube así cantidad busca entonces respiración para la calma respiración para, para trascender la preocupación y aplícalas ahora mm. porque si bien pues nosotros no podemos hacer de pronto mucho por por la, por la situación de una persona que está entubada por covid pues lo que podemos hacer afuera es enviar amor luz buena energía mm. y mm. Todo lo que sea estrés, todo lo que sea llorar, todo lo que sea maldecir, culpar, y todo eso afecta más, enferma más a la persona. Mm -hmm. Hay que mm -hmm. evitarlo. Hay que mm -hmm. hacer conciencia y, como te decía, doblemente feliz. Sí. Por ti y por él. Mm -hmm. Y pensar que va a sanar, porque si tú comienzas a pensar que está enfermo, está enfermo, es como que lo estás agravando más. O sea, eso lo vi yo en el caso. Dice, gracias. Hoy lo entubaron en la mañana y es muy difícil todo esto. Gracias por sus palabras. Sí, no sé sea, yo no puedo decir que te entiendo porque nunca he estado en esa situación, pero puedo, puedo entender que tiene que ser súper difícil, más que todo con los niños chicos que tienes. Wow, pero... Como dice Santi, no, no sacamos nada poniéndonos peor. Tú tienes que tener más fuerza, más ánimo. Y vamos a estar ahí detrás tuyo, orando, pidiendo para que para que tú te refuerces primeramente. Porque tú eres el pilar en este momento. Y cambia la mentalidad que él va a estar sano. Dale, dale pensamientos de sanidad. Porque eso lo vi yo en, eh, cuando estuve con eh, Tony Robbins. Decía él de que... Él, él, él, contaba otra persona de que había una, que la mamá se había enfermado de cáncer, le llamaron y le dijeron, su mamá tiene tres días, no tiene más. Entonces dijo, no, pero no tienen permiso de decírselo, no se lo digan, no es que nosotros somos médicos, tenemos que decirle, tenemos que decirle que ella se va a morir, no, no se lo digan, dice que le prohibió, le prohibió que se acercaran a su madre. Entonces dice que él se acercó de su mamá y la mamá le dijo, ¿qué tengo?, Tienes cáncer, pero tienes dos, dos opciones, o, o, te, o, o te cancelas o sigues, o sea, no tienes más opción. Pero nunca le dijo cuánto tiempo, nunca le mintió, pero tampoco le dijo cuánto tiempo iba a vivir, ¿no? Entonces dijo, no, esto lo vamos a solucionar en un 2 por tres, así que ahora vamos a hacer esto, le cambió la alimentación. La señora vivió 15 años de los tres días que el médico le había dado. Sé que el médico no tiene la última, porque él decía, yo respeto tu opinión porque tú estudiaste. Yo respeto, pero yo no lo recibo. Así que muchas veces no, no, cuando te viene una noticia, así, te comienzas a meter en tu pensamiento negativo, decir, no, pucha, ¿qué va a pasar? Ahora esto, esto y otro. Entonces ahí es donde uno tiene que mantener esa, esa firmeza en su mente, decir, no, esto, esto vamos a salir adelante, esto va a salir, vamos a estar bien. Así que sé que no, no es fácil a veces cuando está en la situación, pero es cuando ahí donde más fuerza tienes que ponerle, ¿no? Pienso yo. Así es. Sí. Recuerda Entre que la energía fica el pensamiento. Sí. Y el cuerpo es manejado por energía. Uh -huh. Así que el cuerpo es manejado por el pensamiento. Uh -huh. Claro, si tú comienzas con esos pensamientos negativos, todo se te va a volver, pero si tú le das vuelta a eso, como dice, habla con su alma en ella la decisión, hablarle en positivo. Sí, justamente, eso es la idea, ¿no? Hablarle en positivo. Nunca negar la realidad, porque eso no estamos hablando de negar la realidad, sino que tampoco enfocarte en lo negativo, porque eso no te ayuda ni atiende a nadie. ¿no? Había un comentario más que se me saltó y no lo pude leer. Excelente. Si alguien tiene alguna pregunta para Don Santi, <ríe> aquí estamos. No, pero una, práctica yogica, uh -huh. una práctica yogica del desapego basada en un texto milenario que es el Bhagavad Gita. Quizá lo conozcan, algunos lo conozcan, el Bhagavad Gita. Eso, eh, un libro que es, digamos, base de la filosofía de la India. Y, y en un momento nos dice, eh, entrega los frutos de tus acciones y entrega todo lo que consideras que te pertenece, entregalo todo a Dios. Y esa, de esa forma, entonces, podrás ser feliz. Y entonces la práctica es, eh, tú lo puedes hacer en una carta o cerrar los ojos y a través de oración, visualizar que le estás entregando tus seres queridos a Dios. Uh -huh. Entonces le entrego a mis hijos, por ejemplo, a Dios. Le entrego a mi madre, le entrego a mi esposo, a mi esposa, le entrego a mis hermanos. Y me imagino que Dios lo recibe y que quedan manos de Dios. Imagínate la tranquilidad que eso te genera. Uh -huh. ¿Sí? Sentir que ya están en manos de Dios. Uh -huh. Sea lo que sea que ocurra. Es decisión de Dios, es divino, y pues eso te ayudará también a, a, a soltar aceptar. y aceptar, ¿sí? Y a, pues sí, obviamente, que, que Dios haga lo que sea que, que es mejor para esa alma, para ese ser. Mm. Porque el alma es eterna. Sí. El alma no muere. No. El que enferma, el que muere, es el cuerpo, pero el, el alma cuerpo. es perfecta y siempre está. Es escuche, Siempre yo me acuerdo de la, la Biblia cuando la madre de Moisés tira a Moisés en el canasto, ¿no? Eh, imagínate esa, esa obra de ella de como madre, de despegarse de su hijo y entregárselo a Dios realmente. Porque el Señor te lo entrego, tú lo hiciste vivir, allá tú, ¿no? Tú sabrás lo que haces. Pero podía haber venido cocodrilo, podía... todo, pero ella lo soltó. Y esa, y esa es la que tú acabas de decir, esa es la misma metáfora, ¿no? Soltar esa Y entregárselo en el río al Señor Decir, toma Señor Tú eres el que tiene el control, no yo Yo soy madre y nada más Pero ahí termina mi labor Y el resto lo vas a hacer tú Así Como es. Dios dio no vuelta toda la situación Que él fue levantado por la hija del faraón Entonces es algo maravilloso Porque Dios tiene el control, no nosotros Pero si nosotros nos queremos aferrar A que nosotros vamos a hacer las cosas A nuestra manera, forzamos por, por eh, mano propia, ¿no? Y ahí las cosas no funcionan. Exactamente. <risa> A ver si alguien ha preguntado algo. Pero yo creo, eh, yo tengo la idea, por lo menos porque yo no tengo tanto conocimiento de esto que eh, hay mucha ignorancia con respecto a esto de, del yoga o de todas estas cosas, porque como es tan místico en cierta manera, está como, hay mucha gente que no, que tengo miedo, que aquí, que allá, o sea, no, no se da a conocer de una manera correcta, y eso es lo que creo yo que, que debe instruirse mucho más a la gente en ese sentido, ¿no? Que no es peligroso, no es malo, o sea, no estás inquiriendo en de nada delictivo si vas a hacerlo. Sí, es cierto, hay mucho tabú, muchas creencias que, que, que no son ciertas de lo que son estas prácticas que vienen de Oriente. Que Oriente tiene otro, otra forma de pensar, otros, otras religiones, otros puntos de vista y entonces eh, a veces creemos que lo que no hace parte de nuestro sistema de creencias o viene de otro lugar del mundo. Eh, está mal. Uh -huh. Está mal. Está erróneo o, no, haya, o no, no está en la línea de lo divino. De, bueno, entonces eh, imagínate que, que tú hubieras nacido en, en Japón, uh -huh. en, en India, en Pakistán. Seguramente no serías o católico o cristiano o sino que serías, no sé, podría ser ¿no? sí, budista. Entonces es también el, el, el sincretismo, el sincretismo me encanta esa palabra porque es el, la capacidad de respetar y aceptar el punto de vista del otro aunque no, lo, aunque no esté de acuerdo con él. Entonces, eh, yo no he viajado a India, pero quienes han viajado, amigos míos y profesores de yoga que me han dicho que ven que en una misma familia hay personas de tres o cuatro religiones diferentes en el mismo núcleo familiar y no hay discusión entre ellos, hay total tolerancia, incluso se apoyan, se eh, tú tienes uh -huh. tu ceremonia, ven, te llevamos a tu ceremonia, ¿qué necesitas? Se respeta, entonces qué lindo eso es, es, es ver que, bueno, pues Dios es un misterio. La fuerza universal, la creación del universo, es un misterio. Es tan poderosa esa fuerza y tan inconmensurable que nuestra mente humana mm, siempre estará limitada mm. para comprenderla al 100%. Entonces mm. me parece que es muy muy, sí, muy limitado ¿Y si ponemos pensar a Dios que mi religión Dios es la compre? única. Mm. Exacto. Mm. O, que, o que la verdad que de la cual yo aprendí, en la que fui formado, por mi ciudad en la que nací, por mi familia, eh, es pues único. es la única y que las otras están equivocadas. Mm. Qué lindo es también ver que, que todas las verdades son válidas y que posiblemente la mía sea la equivocada, o que todas tienen algo de, de cierto y algo mm. equivocado, porque como humanos somos falibles, claro. y lo importante es conectarnos de corazón, y, no tanto comprender. que tú estás bien con lo que estás haciendo, que no estás haciendo daño a nadie, o sea no estás ofendiendo a Dios, no estás haciendo da... porque una persona me dijo a mí, es que la meditación eso, eso es antibíblico yo le digo, pero qué raro, porque Jesús se retiraba a meditar y la palabra dice, medita de mi palabra, o sea, ¿qué, ¿qué concepto tienen de la meditación? meditar es centrarte y, y estar ahí, en el, en el aquí y en el ahora no es vaciar tu mente y que vengan espíritus y se te colen. No, no, no es esa la meditación. Entonces hay, hay tantas cosas de ignorancia que, que la gente, no, eso es malo, eso es peligroso, esto aquí, no hagas así. Desgraciadamente. No, no, no, no conoce. El, y la falta de conocimiento causa muchas veces te, estos temores en las personas. Claro. Hay que tener cuidado de no caer en los dogmas. El dogma. ¿Qué es el dogma? El dogma es todo conocimiento que no tiene una explicación o un fondo. Simplemente las cosas se hacen así porque sí y punto. Claro. Eso es dogma. Si yo estoy dando una clase de yoga y le digo a la gente, lleve los hombros atrás y abra el pecho, y, y alguien me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay que abrir el pecho? Y yo le digo, porque sí, porque es lo que yo te digo, porque a mí me lo enseñaron así. Eso sería una enseñanza dogmática. Sí. La, la enseñanza y, y, el, y el aprendizaje en la vida debe estar basado en, el, en también en la investigación y en la comprensión de este entonces todo lo que no tenga una razón o sea impuesto es dogmático entonces eh, la meditación que eso quizá no es de Dios o, o que esas posturas de yoga quizá no, o, esos, o esas palabras que cantan eh, en las clases de yoga los mantras y todo eso quizá están invocando eh, cosas raras y bueno, es otro idioma y tú te vas al diccionario de, de esa lengua y, y, y son pensamientos bonitos y están deseándole bienestar a las personas y, y que todos los seres sean libres de sufrimiento. Es lo mismo que si tú lo cantaras en hebreo, ¿no? Entonces yo tampoco entiendo hebreo, pero no es malo ni es diabólico porque lo cantas en hebreo. Exactamente. Entonces es ver las cosas más con un poco de conocimiento científico, de qué es el... de el, Investígalo antes de decidir si es bueno o no es bueno, conviene o no conviene. Puede que sea bueno, puede que no. Pero date la oportunidad de, de indagar un poco. No prejuzgar. No prejuzgar. Te... Cuando juzgamos nos estamos perdiendo de oportunidades. Mm. Creemos que al juzgar estamos cerrándole las puertas a nosotros. Mentiras. Cuando juzgas te estás cerrando las puertas a ti mismo de conocer nuevos puntos de vista. Uh -huh. Imagínate la, la, la capacidad de inteligencia que es el poder cambiar tu punto de vista uh -huh. fácilmente y no estar testarudo que yo siempre pienso así y esto es así, es mi verdad. ¿Sí? En realidad, inteligencia es la capacidad de adaptarse. Busca en el diccionario qué significa inteligencia uh -huh. y es la capacidad que tiene nuestra mente de adaptarse a los conocimientos. Uh -huh. Entonces, si te quedas con un conocimiento y no te adaptas a nada nuevo, ahí, pues, sí, falta sí, inteligencia. Sí. No, sí, es verdad. No hay cosa más linda que aprender cosas nuevas todos los días. Sí. Eso es maravilloso, porque uno hay un mundo tan grande por afuera que, maravilloso que uno tiene que, a, por lo menos, captar algo de eso, ¿no? Y no encerrarse ese pequeño mundo que uno tiene, así, con problemas, con cosas que... Puede salir rápido de ahí, ¿no? Comenzar a proyectar, cambiar tu manera de pensar. Yo te digo, con estas meditaciones que he estado haciendo, digo, wow, me ha cambiado tanto, tanto la manera de pensar, porque hasta uno, eh, por ejemplo, le decía a mi esposa, ay, quiero eh, estar libre de deudas. Entonces dice, no, es que eso no lo tienes que decir, decía la que hace la meditación. No, es todo lo contrario, porque tú estás diciendo, en cierta manera, estás proclamando la deuda. Tú tienes que hablar totalmente, o sea, nuestra manera de hablar tiene que cambiar, porque estamos tan arraigados a la, a la manera como nos enseñaron nuestros padres, ¿no? No, soy pobre, no tengo nada, no, yo no me merezco esto, no, suficiente con lo que tengo ahí, ya listo, ya, eh, no, no más. O sea, como es malo tener más plata, ¿no? Es, es, esa mentalidad tenemos que como que cambiarla, porque el, el dinero como que es malo, ¿no? Y... Imagínate todas las cosas que podrías hacer con el dinero, no No, no, no comprarte cosas, no, toda la ayuda que podrías dar a tanta gente si tuvieras la posibilidad. ¿no? Así es. Es una energía. Mm. Y eso he aprendido yo ahora. Es increíble porque es, uno ha vivido tan cegado con eso, que no, que lo justo, dame lo justo al más porque no nos quiero más. <ríe> y ahí, el, el, como Dios te hace caso, dice, bueno, de ahí te doy lo justo. Y no sales de lo justo, ¿no? Sí. Pero to toma tiempo cambiar esa, esos pensamientos y... Es más fácil, como decía la, la de la meditación, es mucho más fácil pensar negativo <coughs> que pensar positivo. Es más fácil. Pensar positivo toma más tiempo y más trabajo. Es que nuestra mente está entrenada para, para enfocarse sí. en lo negativo. Sí. Y eso es biológico incluso. Por ejemplo, tú vas en, el, eh, en un bus o en el auto y, y tienes un paisaje bonito al frente, tienes quizá el atardecer y están los mm. colores del cielo y todo, es, pero de pronto pasa si hay un accidente, hay un accidente en la vía, mm. hay muchísimas más probabilidades de que tú voltees a ver el accidente a que voltees a ver el atardecer. Este, sí, eh, obvio, 100% seguro. Nos llama más atención y le prestamos más, le mandamos más energía a eso, porque eh, la mente humana está diseñada para enfocarse en, en el problema, en lo negativo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces podemos transformar eso, mm. podemos transformar eso empezando a hacer conciencia, porque eso es un aprendizaje que venimos trayendo de generaciones, pero podemos re reaprender. Mm. Y eso tocándolo. es lo que estoy haciendo yo ahora, reaprendiendo. Sí. Y, y cuesta, cuesta, pero sabes que yo lo estoy haciendo ya cuatro meses y yo he notado el cambio en mí también, la manera de hablar, la, cuando, me, me, me noto cuando ya estoy tratando de decir algo y decir, no, no, es, no es así, y lo cambio. Pero toma tiempo y tienes que ejercitarte, es igual que, como decía, el ejercicio de la mente, no tienes que estar todo el tiempo ejercitando, no es un día y ya se olvidaste, no. Es mañana y noche, mañana y noche, hasta que te acostumbre tu mente a pensar diferente. De que, ¿no? Y ahí por eso, por ejemplo, yo aquí te digo, 21 días ¿Sí? haciendo el mismo ejercicio, el mismo sin cambiar la repetición del mismo ejercicio por 21 días, es lo que te permitirá instalar en tu subconsciente sí. esa, esa, esa nueva realidad ese nuevo pensamiento positivo. Mm. Súper. Lindo, ojalá que hayamos podido transmitir algo bueno para la gente que nos escuchó y nos vio hoy día, y los que nos van a ver en diferido también. Así que no, ha sido Nada, súper no. interesante escucharte, Santi, de un hombre con tanta sabiduría que tienes, pero para dar por montones. Así que voy a leer tu libro, voy a poner en práctica, no solamente leerlo, voy a poner en práctica. Así que, ha sido un placer enorme tenerte aquí de invitado y que no sea la última vez. Espero tenerte otra vez más. Con el y, próximo libro nos tenemos. Sí, sí, sí, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Dame unas palabritas antes de despedirnos de nuestros amigos y que algo para los, para los demás. Bueno, entonces, eh, ¿qué te dijera? Recuerda que hay muchas prioridades en la vida tenemos prioridades materiales como el trabajo, el dinero, eh, incluso la salud de nuestro cuerpo físico, material como tal, están todo esto en el plano material, también tenemos prioridades emocionales como las relaciones, la familia, los amigos, la pareja. Eh, también tenemos prioridades mentales, como los viajes, como los estudios, las capacitaciones, eh, el arte. Y tenemos también prioridades espirituales, como la conexión con el universo, con Dios, el camino espiritual, la, nuestra religión o filosofía o sistema de pensamiento, eh, el dejar un legado a las personas, el dar, el dar algo a la humanidad. Mira todas las prioridades que tenemos. Sin embargo, todas se resumen en una prioridad, y es ser feliz. Si eres feliz la parte material, la parte emocional, la parte mental y la parte espiritual se van a desencadenar. Ese es el motor. Entonces, sea lo que sea que te esté robando tu atención en este momento en tu vida, míralo frente a frente a esa situación y dile, yo elijo ser feliz. Y nada ni nadie me va a alejar de ese propósito. Lindo, precioso preciosas, preciosas palabras para terminar wow, no podía haber sido más lindo yo elijo ser feliz así es así que nos amor. vemos el día jueves eh, no tengo ningún invitado para el jueves porque no me lo confirmaron así que la gente que tenga alguna pregunta algo, yo voy a estar el jueves igual y vengan y háganme las preguntas que, que yo pueda a lo mejor responder, o si no, ahí vemos. Pero mándenme preguntitas para ya irme preparando para el día jueves. Así que nos estamos viendo, muchísimas gracias por haber participado, gracias otra vez Santi, ha sido un placer conocerte un poquito más, y nos vemos pronto. Muchas bendiciones. Chao. Chao.